compartir mi pantalla acá para poder trabajar mejor bien, entonces no sé si ¿Me pueden, ¿Me pueden decir si están mi, pudiendo observar lo que yo, yo estoy ahora mirando el curso? ¿Se puede ver? ¿Me puede así como Sí, sí se puede ver. Ah, genial. Gracias, doctora. entonces, eh, vamos, a, vamos a conversar primero sobre lo que es la actividad, en este caso la actividad A9, que en este caso trae como foros un poco cómo trabajar con, en este caso, escalas cualitativas, porque recordemos que nuestra plataforma también nos permite crear eh, escalas tipo aprobado, reprobado, o pendientes, o eh, no, uno ya va a definir, bueno, excelente select, o la escala que nosotros eh, ponemos para esta actividad. Por un lado, eh, por otro lado también, esta actividad nos pide también trabajar por grupos yo incluí grupos acá la que es esta parte no no estaba, no estaba en la planificación original pero era algo con el sí o sí tenía que, que trabajar ¿Por qué? porque en la facultad de ciencias médicas muchos docentes trabajan con esta modalidad yo conozco gente en este caso docentes que están trabajando la gente de medicina interna por ejemplo trabajando con modo de grupo torrino está dando, los de gineco están trabajando así eh, bien, están trabajando así los de anatomía descritiva gráfica y hay un montón de, de, de en este caso de ejemplos más me estoy olvidando de muchos pero muchos trabajan con o de grupo en este caso entonces era algo que sí o sí tenía que agregar dentro del de curso, ¿verdad? Eh, entonces, para poder trabajar en esto siempre tenemos que irnos Ahora me estoy yendo a mi curso de prueba. Acá está mi nivel. Y acá dentro de, poder, dentro de mi prueba, poder trabajar, pero primero quiero trabajar con... Entonces me voy hasta con, califica. Dentro de configurar calificaciones, acá yo tengo que tener... Ahora no, no, no esa vista, digamos, en la que ustedes estuvieron mirando en el, en el, en el video, que es la del curso en sí. Fíjense que es muy diferente esta vista con respecto a un está vacío. Fíjense que este es nuestro curso y así también va a estar el de ustedes seguramente bastante cargadito. Entonces, eh, a partir de acá uno tiene visión real de, de, de lo que es el, el curso. Sí. Pero para uno definir acá, acá, acá estamos en calificación. Y aquí también está el acceso para ver. Los diferentes tipos de informes. Pero lo que a nosotros nos interesa en este momento son las escalas que está acá. Está dentro de la calificación. Entonces, vamos a, a configurar una escala de momento. Y eh, es siempre a, a agregar nuevas escalas. En este caso, tenemos que poner nombres. Y entonces, es escala en el curso, por ejemplo, okay, acá dentro de la actividad ya nos pide utilizar una especie de caso insuficiente, suficiente, bien notable y sobresaliente. Entonces, esta escala siempre tiene que tener eh, estar separado por comas. Eso es lo que nos está indicando acá en, en, en la información de la escala con la ayuda de la escala. y acá opcional queremos lo podemos poner acá una descripción, si no queremos lo dejamos tal cual y ahora este ya está listo para ser utilizado dentro nuestro curso, entonces eso se queda dentro de esa escala y esa es la escala eh, que nos va a aparecer en este caso, acá está la escala a usar en el curso, es lo que nos va a aparecer ahora cuando nosotros configuramos por ejemplo, una tarea, cuando nosotros configuramos, por ejemplo, un foro, cualquier actividad que nosotros necesitemos calificar, en este caso, siempre en la escala ya va a aparecer ese punto. Entonces, ya creé la escala cualitativa, ahora me pide crear un foro, en este caso, foro para las presentaciones, y en este caso me pide utilizar la escala que acabo de crear. En mi caso yo eh, voy a crear un, un foro de caso dentro de mi curso de prueba y eh, para hacer un poco más, digamos, rato entonces a eh, utilizar el, el contenido del, de, del foro en este que ya lo tengo creado dentro entonces, como yo creo un foro acá siempre, siempre tiene que estar activada la edición de yo no tengo activado la edición del curso Lastimosamente no voy a poder agregar ningún recurso y tampoco una actividad entonces qué es lo que tengo que hacer tengo que añadir una actividad de tipo foro y que tenga seleccionado esa opción entonces le doy en le doy en agregar esto sí tengo que tener en este caso tengo que tener el eh, tengo que ponerle un nombre sí en este caso le tengo que poner un, un nombre. El nombre va, según lo que me está pidiendo acá, me voy otra vez acá. Va a ser foro donde todos nos tenemos que presentar en un curso 100%. Y que es nuestra, en este caso que es nuestra realidad ahora, porque nuestros cursos los estamos sacando 100% virtual por el momento, hasta que... Eh, digamos, otra resolución que diga que podemos ir a, a clases. Entonces, es eh, importante que el foro para las presentaciones esté dentro del curso, porque como no vamos a tener la posibilidad de estar en, en, el, en el primer encuentro con nuestros alumnos en este caso, entonces eso lo vamos a trasladar nosotros, dentro de la virtualidad y vamos a plantear esa presentación al docente. No. Entonces, eh, para, eh, tenemos que preparar nosotros un y disponibilizar eh, alumnos. Es importante que el docente, el que va a llevar a... Esta, este curso caso, o el equipo docente caso, sean los que primero se presenten del curso al lanzar el curso la presión de los docentes ya tiene que estar y esto como activo este caso para que nuestros alumnos se puedan presentar entonces eh, y es importante también, es un poco trabajo esta parte, pero si nos distribuimos el trabajo con con el equipo de tener por eh, menos un, una respuesta otra vez a otros estudiantes eh, cuando posteen en, en nuestro foro en este caso. Entonces, eh, esto es bienvenido al curso, se le da una acá arriba. Eh, si quieren, pueden como ejemplo lo que saco eh, en esta parte de la de las instrucciones del foro, y acá es donde nosotros tener en cuenta que va a ser un foro para uso general. La actividad si quieren, pueden poner fecha de inicio y fecha de finalización. Eso, eh, uno ah, lo que, de, si es una actividad, por ejemplo, que va a tener puntos y nosotros decimos que esta va a estar desde hoy hasta el 20, hasta el 25 de, de, de mayo, ¿no? a las 3 horas, por ejemplo, a la 21, por ejemplo, entonces lo dejamos ahí. Si lo dejamos hasta, hasta cuento de palabras, lo dejamos ahí, acá eh, de repente podemos poner dos la cantidad máximo normalmente hasta dos. Mostrar una palabra va a mostrar. Eh, la cantidad de palabras que escribió ahí debajito, va a poner una información extra, eh, seguimiento, acá. en este caso siempre se pone suscripción, for, ¿okay? para que todos los alumnos de entrada ya estén suscritos a nuestro foro, Entonces es algo muy importante, bloquear la discusión, acá no vamos a bloquear ninguna discusión, las calificaciones, y acá es donde tenemos que tener en cuenta de que eh, vamos a trabajar con calificaciones, ¿ok? Entonces, promedio de calificaciones acá, y es teniendo en que eh, es lo que nos pide acá en, el, el, en la que que asignarle, en este caso, eh, que tenemos darle un... ...cala eh, que acabamos de crear. Entonces, hay que tener en a ello, simplemente le digo que voy a trabajar con una escala y acá es el punto en el cual se pone la lista de escalas que ya hay algunas escalas que están definidas dentro de la plataforma y hay otra escala que yo como docente puedo definir y utilizar con mis alumnos, en este caso fue la escala que acabamos, eh, creamos a utilizar en el curso bien, entonces una vez que vemos eso Directamente eh, podemos dar acá en cansar algo. Entonces ya tenemos acá el, esta parte del que sería el punto. Ok, en el punto nos pide crear y en este caso pegar usuarios dentro de los esto para que funcione bien. Siempre estar la configuración de nuestro caso siempre tiene que estar como que nosotros podamos trabajar con el grupo entonces se acuerda que en la segunda actividad era que teníamos que configurar nuestro curso y yo he comentaba en aquel entonces que íbamos a volver hasta este punto para poner acá grupos y habilitar que en este modo de grupo que esté por grupos separados. Tenemos que esta configuración y una vez viemos esta configuración, entonces ya podemos decir que podemos trabajar con O, de Y los pasos que tenemos que hacer en el, ya está también el, el video, es que tenemos que ir a crear estos grupos. Y es lo mismo, la misma cuando quiere crear de trabajo en, en su curso, esta es la, en la cual muchos de las facultades médicas están trabajando, dividen en equipo de trabajo por tutor, y bueno, cada tutor tiene un grupo de alumnos, en este caso, de el curso, yo en este caso, uh, en el video, ya mostrado mostrar eso, como, para grupos inclusive eh, yo creé cinco grupos más o menos, del curso para poder trabajar con esta moda y acá ustedes ven que ya estoy trabajando con modo de grupo vamos a volver otra vez a, a para, para recordar nada más esto hace acá ver más quiero mostrar lo, lo que están acá directamente y la, en la pestaña usuarios y acá en, en, en grupos una vez que estemos, entonces, fíjense que acá siempre eh, nos va a dar la posibilidad de poder ir creando grupos y acá en este caso va a aparecer la lista de los alumnos que fueron incluidos dentro de ese grupo. Y si nosotros queremos agregar a más alumnos en eso, fíjense que el, el, el, el grupo, el, acá están la gente de quinesio, acá están los de medicina interna. Entonces, si yo quiero agregar más, me voy a, a agregar o quitar usuarios y me voy agregando a los usuarios de, de, en este caso, de este grupo. Los docentes realmente en, en ciencias médicas tienen un, un listado de al, al, al, al tutor tal o al instructor tal le toca el, el, el, eh, esta cantidad de alumnos y al otro le toca otra cantidad y al otro le toca otra cantidad y en este caso ellos suelen crear los grupos por nombre. Entonces, el, el grupo profesor Tizuno, grupo eh, Profesor Gustavo Grupo, eh, profesor X, entienden? Entonces, eh, cada uno crea su grupo y cada uno lo está tomando esa lista de eh, ilusión. Entonces, le, eh, el, eh, seleccionan su grupo y van agregando los usuarios que les responden. Posterior a, entonces vuelven a trabajar ya con sus alumnos dentro del curso ya. Y si quieren enviar, por ejemplo, esos dos grupos, entran, salen eh, ah, hacen de, de, de los, los alumnos de ese grupo, por ejemplo envían solamente mensajes a ellos o si de repente tiene una tarea que quiere que solamente sus grupos hagan, entonces preparan una tarea y le asignan tarea, o si de repente tienen un Documento o un archivo que quieran compartir solo con su grupo y no con los, con los, gru con los grupos del mismo curso, entonces utiliza esta, esta facilidad en la plataforma. En este caso, por, eh, poder crear grupos y asignar grupos. Lo que yo hice eh, en, en este caso y siguiendo un poco ya lo que pide acá en, el, en la área, entonces. Eh, Voy a ver si tengo grupos. Si no voy a crear uno. Lo que pasa es que en este, en este, en este curso yo prácticamente estoy, estoy solo yo y no no, no tengo muchos alumnos. Entonces, eh, me es difícil hacer este ejemplo acá. Pero sería el grupo A. El grupo A. Y luego crearía el grupo B. Entonces, eso es pide en la vida crear el grupo A y luego añadir usuario y bueno añadir por ejemplo al, ¿eh? <ríe> al director por ejemplo y, y eh, a la, esto es de cursos el año pasado donde ellos estaban trabajando sea, estábamos la misma de en este caso de inscribir en, en o También les inscribía, entonces es así, uno va agregando eh, antes a, a su grupo. Bien, entonces, una vez que obtengo lo que tarea, en el caso, crear en el cuatro de dudas sobre las en este caso, que solamente el grupo tenga eso. Entonces, lo que te hacer es y te amo, eh, entonces, eh, crear otro otro foro en este caso, el, el de preguntas y acaba y todo el texto que ustedes ya conocen el que está en el curso este va a ser un foro para uso general la disponibilidad yo de este no suelo no suelo ver que en todo caso durante todo me pueden preguntar en particular dónde está el tema que nosotros te añadir fricción cada donde tenemos que tener en cuenta yo string el acceso solamente a los migrantes de un específico. Ok, entonces este foro va a estar disponible. solamente acá, eh, eh, añado la restricción en este caso y veo una restricción de grupo. Y acá elijo el grupo. A. Una vez que tenga esto definido, acá, solamente integrantes van a guardar regresar al curso. Entonces, puede ser de que yo como docente esté trabajando dentro de un curso compartiendo con colegas y como yo soy el tutor así para ese particular quiero comunicamos en todo con ellos, entonces dar un foro disponer esto solamente los miembros de los miembros van a tener eso a este este foro en eh, no sé si hay alguna consulta con este tema. Miguel, estamos teniendo bastante problema con, el, con la transmisión porque las imágenes aparecen varios segundos después del audio. El audio sale bastante entrecortado, entonces a lo mejor por ahí cuesta entender un poco más. Yo quería preguntar cuando uno programaba una tarea para que sea por grupos, hay dos, dos ítems en el menú que te piden marcar. Y ahí eh, no, entendía, no entendí muy bien para qué es ese segundo ítem que dice agrupamiento, si no. Y había otro que más arriba uno ponía por grupos, separados por grupos, y después abajo otra vez al, al organizar una tarea pide otra vez. Eh, señalar si el agrupamiento va a ser por grupo o como, ¿por qué dos veces? Pregunta. Hay um, formas de trabajar, o sea, con, con este tema, uno puede trabajar a nivel de agrupamientos también, ¿ok? Que no fue el concepto, que, no, no incluí el concepto en este tema, que esta parte de acciones una es una digamos, facilidad que está a partir de la versión 3.6 más o menos trabajar de esta manera antes trabajábamos con grupos y agrupamientos y eh, en ese caso, eh, un agrupamiento puede tener más de un grupo inclusive adentro hay ciertos conceptos ahí que hay que definir verdad y este, Esta es una nueva, una nueva funcionalidad de la plataforma, la de directamente restringir así por grupo. El otro es más complicado de configurar, eh, porque se creaba primero el grupo, luego se tenía que crear otra vez el agrupamiento, y luego otra vez la configuración tenía que indicarle también eh, a qué agrupamiento correspondía. Se puede hacer así, se puede hacer así. Pero esta es, digamos, la forma un poco más rápida fácil de, de conseguir esa funcionalidad. Eh, hay dos, también están los grupos visibles y están los grupos separados. Los grupos visibles significa que los miembros de un grupo pueden ver, eh, digamos, lo que pasa en el otro grupo, pero no puede en este caso no, no puede interactuar dentro de ese dentro de ese grupo y los grupos separados que en este caso es lo que siempre se recomienda porque yo necesito como o más de privacidad con mis alumnos en este entonces los miembros del otro grupo no pueden ver nada de lo que ocurre dentro de mi grupo de trabajo obviamente que mis colegas docentes Siempre van a poder ver qué es lo que pasa dentro de ese grupo porque ellos tienen un rol de profesor. Y al tener un rol de profesor, entonces pueden entrar y, y visualizar todo el curso. Pero esta es la forma un poco más fácil de manejar esto. Eh, para mí es mucho más fácil que con, con agrupamientos profe. Porque hay más conceptos que tener en cuenta. <ríe> no sé si hay alguna consulta más. De repente el audio, como que... Yo les comenté, luego que no doy con mi con mi wifi. <ríe> ese sí es de batalla. Y acá el, el wifi de repente... No sé cómo, pero siempre obtienen la contraseña de, de la oficina y me, me, me, me chupan un poco el, el ancho de banda. ¿Sí? ¿Hay alguna otra consulta? Sí, Miguel. Yo eh, yo procuré hacer el grupo, ¿Verdad? Por ejemplo, uh -huh. vos tenés eh, nombres de personas que vos puedes agregar. Yo pongo el grupo A, B, y a, a mí me aparecen tres personas nomás que yo pueda agregar, ¿verdad? Uh -huh. ¿De dónde están los nombres? Yo puedo escribir ahí los nombres. Cosa. Lo agregar que eh, participantes del grupo. Lo que, que te ahí. Nombres. Entiendo que te aparece ahí profe son los alumnos que están matriculados en tu curso solamente ellos te van a no te van a aparecer los otros integrantes que no estén dentro de tu curso y posiblemente solamente tres eh, participantes en este caso del, de la lista que, que está dentro de tu grupo se matricularon a tu curso por eso profe ¿Se escucha te dije? Sí se escucha Miguel. Necesitamos ah. por eso que nuestros compañeros se matriculen y hagan la tarea porque igual que Elvira, tres nomás yo tengo en mi grupo también, en mi curso. Sí, eh, esta tarea depende mucho de la colaboración del otro compañero, eh, o, no puedo tampoco penalizar si que los otros no entraron y no completaron la tarea por ejemplo entonces simplemente ponen eh, ustedes dos tareas los lo solicitados pero nadie completó entonces no, no, no puedo no, no puedo restarle puntos por eso verdad eh, eso también ya me preguntaron en, en el privado y también me preguntaron en el foro que que respondí verdad eh, depende tarea todos dependen de ustedes y esta es la tarea de entrenamiento real también de lo que es un curso virtual porque qué pasa en, en el curso ustedes ponen su material ustedes ofrecen las tareas ustedes eh, envían el, la contraseña de matriculación junto con el enlace del curso eh, tengo entendido que eso se le, se le pasa al delegado o a la secretaria Hay, a cada cátedra se maneja diferente y bueno los alumnos le tienen doble clic a las y eh, en este caso la contraseña de acceso del curso eso es lo que es normal y <risa> también a ustedes eh, muestro muchos de los trucos que hago porque soy médico entonces no, no, mi Trabajo nos peligra, ¿verdad? Pero, este, eso es lo que se hace, ¿verdad? También eh, una forma también, eh, de quiero mostrar es que muchas veces uno tiene necesidad matricular la colega ya sea con el rol de profesor o con el rol de profesor sin permiso de edición. Entonces también esa práctica está dentro de, de esta última parte. Y bueno, uno como docente obviamente tiene que entrar mirar la calificación de sus alumnos eh, y luego, eh, en este caso, tiene que calificar esa, esa tarea. Y esa es la tarea también que, que tienen ustedes, ¿verdad? De que eh, entran y completan como alumnos, en este caso, tareas del, del, de los compañeros, en el curso del compañero, y esperan que el compañero ingrese para completar la tarea de ustedes. Y para tener las competencias de ustedes entrar dentro de la tarea descargar la en este caso o, o, o leer el contenido de, de la entrega de los alumnos para finalmente eh, asignarle una nota verdad nosotros vimos realmente todas las posibilidades de calificar eh, que tenemos vimos cómo calificar de forma directa 100 o ¿no? 120 Vimos cómo calificar con, con escala equitativa vimos cómo utilizar una rúbrica de calificación que la, la ciencia médica trabaja sobre eh, en este caso sobre competencias entonces la rúbrica de calificación directamente trabaja competencias que se espera que tenga el alumno también vimos cómo trabajar con guías de, de evaluación en este caso donde sería más o menos como las competencias, pero el docente tiene la potestad ahí de decir, bueno, de este 20, eh, punto, eh, corresponde 5, ¿verdad? Entonces, eh, vimos un poco también la, las posibilidades de, de calificación que tiene la, la plataforma. Pero eh, yendo un poco otra vez ahí, centrándonos otra vez acá, eh, sí o sí, todos dependen de todos en este curso para para poder, digamos, obtener el, el más provecho de él. De hecho, que no, no, no le voy a penalizar, ¿verdad? Por si de repente nadie entregó en tu curso. Entonces, obviamente no vas a poder tener la posibilidad de calificar, ¿verdad? Pero espero que, que por lo menos uno haya entregado y, y para que tengan, digamos, esas competencias. Hay algunos docentes ya en anteriores, ya sabes de qué se trata, pero hay otros que están entrando por primera vez y sería, sería lo óptimo, ¿verdad? Hola, Miguel. Hola, profe. ¿Qué tal? Yo he visto que hubo muchos problemas en la automatriculación. Yo mismo, a mí me fue sumamente difícil el paso a paso, y cuando lo logré, ayudé a algunos compañeros enviándoles eh, en cómo ir avanzando y hasta dónde. Particularmente, el profesor Machaí me ayudó en la parte final, conclusiva, de, de cómo automatricularme, porque... Realmente fue muy difícil. Sí. Y eso también es lo, lo interesante de este curso, pero fácil definir esa contraseña. Porque la contraseña tiene la característica de que tiene que tener mayúsculas, caracteres, y igualito uno define su contraseña de, de la plataforma. Tiene esas características y no ser. Con de 8. Ese es el primer, digamos, el primer inconveniente que hay con eso. Y otro es que a veces existen nombres de, de cursos que, eh, algunos que se solapan, digamos. Eh, entonces, eh, uno busca genéricamente un curso y de repente tiene el mismo nombre de la filial, por ejemplo, y trata de ingresar dentro de ese curso y encuentra que no, es la contraseña obviamente ahí cuando uno trata de ingresar ya muestra quién es el docente asignado o los docentes asignados pero no todos los alumnos también se fijan en esos detalles y eh, qué bueno, profe, que pudiste solucionar y que tuviste ayuda del profe Machaín, ¿verdad? pero eso el, el, el, esas son las preguntas que después nuestros alumnos nos hacen Yo no estoy pudiendo entrar entonces uno ya tuvo esa experiencia en este caso no tan buena, ¿verdad? pero ya sabe también cómo, cómo resolver, entonces el de ¿qué es lo que hace? Entra en el curso, copia el enlace del curso, porque si le hace, si hace clic ahí y el alumno ya, el profesor también ya le dio la contraseña de matriculación, entonces ya, ya, ya ingresa directo, no hay esa, digamos, ese inconveniente de, ¿será que este es el curso de mi profesor? No, ¿verdad? Cuando ustedes me piden que yo les dé un curso, realmente cuando creo el curso ya lo creo ya con una plantilla del curso que sería eso, sería el uso personal a distancia ese logo plantilla yo ya la entrego a cada docente y también cada docente envío la contraseña y también le envío el enlace de su curso y eso me fue muy útil en esta época de la agencia porque yo le yo que este enlace enviarle a tu alumno y esta contraseña enviarle a tu alumno entonces como más fácil Lado. Pero ahora ustedes ya saben también dónde yo defino esa contraseña y cómo eh, tener el, eh, ese enlace, esa, esa URL que está ahí. Al comienzo a muchos le habrá costado lo que es el concepto de URL de copiar el enlace, de darle copiar y después te va y le da a pegar y no te pegaba, había sido, se tenía que usar con control de corta. Entonces todo el, si, si, si se dan cuenta ustedes de, de hace tres semanas que fue Comenzó el curso, ¿verdad? y hasta ahora hubo un avance tremendo. Yo, sinceramente, estoy muy estoy muy feliz porque he visto que todos estuvieron entregando la tarea. Eh, hay dos o tres por ahí que ya me avisaron lo de, de cuando empezó el curso. Que por favor, si no les puedo incluir para el segundo grupo, entonces eh, esperaba lo que yo no entregué, porque ya, ya, ya me avisaron ellos. Eh, pero sinceramente avanzaron muchísimo. Yo sé que antes me llamaban para... Eh, ¿Cómo hago para subir mi... de mi todos saben ahora? ¿Cómo hago para crear una tarea? Yo sé que todos saben crear una tarea. ¿Cómo creo un foro? ¿Y cómo me va a responder mi foro? Yo sé que todos ya saben hacer ahora. Y eh, ¿Cómo yo hago para comunicarme en un foro con un grupo de alumnos? Pero que el otro grupo de alumnos no nos pueda ver. Yo sé que saben también ahora, entonces, eh, estoy sinceramente muy, muy feliz de cómo estamos avanzando. Este tipo de inconvenientes sí o sí hay dentro del, de la plataforma del cómo definir una contraseña, cuesta eso, profe, por la característica mismo de la contraseña. Eso que te dije, mayúscula, minúscula, carácter, numérico, número, y después había sido, tenía solamente siete letras y tenía que ser ocho, entonces... Eh, ahí es donde está el, el problema, pero eso es algo que ya define la plataforma y es algo que está pensado justamente para que nadie pueda entrar de intruso a tu curso, digamos, para que nadie pueda hackear esas contraseñas. Todas las contraseñas fuertes que el, le solemos llamar en el, en el ámbito informático son las contraseñas que tienen entre 8 caracteres o superior a 8 caracteres y. Que tengan toda esa combinación mayúscula minúscula carácter numérico y número esas son las contraseñas fuertes las contraseñas débiles son las que tienen de repente el nombre de tu hijo con la combinación fecha de nacimiento eh, cosas que tienen amor dios jesús eso hay una lista aunque ustedes no lo crean hay una lista de contraseñas que saben que la mayoría utiliza, entonces si yo quiero hackear tu cuenta, voy a empezar por ahí, y la segunda cosa que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, es cuando entramos en, en Facebook y publicamos cosas en Facebook entonces yo entro y miro, ah mira vos, el, la fecha del año de su hijo ¿tale? y de ser una de las partes de su enseñanza, y así después con un problemita ahí como 8, entonces rompen tu, tu cuenta yo no lo sé hacer, pero eh, le, leí que eh, así te hacen que hackean la cuenta si hay otra pregunta paso al siguiente bien entonces estamos acá en la actividad a 10 vuelvo un poco para la para mirar la actividad a 10 en la actividad a 10 crea eh, pide crear un, en este caso una sala de chat y pide eh, agregar una entrada en el, en el blog del, del curso sí entonces eh, para añadir un chat simplemente añadir actividad seleccionamos de la seleccionamos en uh, este caso a ver, ¿dónde está el chat? acá chat, acá está, ok es un eh, eh, intercambio de información que quiere decir tanto el docente como el alumno que coincide en un modo todo con su alumno sobre cuál va a ser el, el horario de, en la cual se van a encontrar y eh, empiezan a intercambiar las ideas acá dentro de este chat. Este, este chat, sinceramente, este, es in, una herramienta muy, muy interesante, pero no está pensada para trabajar con un grupo grande de alumnos, 10 más o menos, y siempre se tiene que tratar de centrar sobre el punto de la discusión y evitar eh, dispersar un poco el, la, la discusión en este caso entonces a eh, lo que nos pide es añadir una entrada al blog del curso y el otro eh, pide añadir una un chat que en este caso para el 19 de mayo entonces eh, acá voy a definir el texto que pueden en el curso y acá está la configuración las sesiones en este caso acá para el 19 de mayo eh, y me pide no borrar creo que era, qué más me pide eh, no borrar las sesiones pasadas y que todas las sesiones pasadas se puedan ver entonces que todas las sesiones se puedan ver. Esta es la configuración que está pidiendo. No, no restringimos nada acá. Y simplemente le damos guardar cambios y regresar al curso. El texto del chat ustedes lo pueden consultar. Es lo que yo suelo usar. Pero ustedes pueden poner en el texto las condiciones que ustedes estén... Queriendo en este caso compartir con, con sus alumnos. Cada docente pone esa condición. Luego pide, eh, una, más o menos, una entrada al blog curso y las entradas de alguno de los compañeros. Entonces, el blog del curso es este que está acá. Acá. Eh, ¿Dónde está? Acá está, menú block. También me comentaron cómo puedo hacer de que este menú blog aparezca dentro de mi curso. Entonces, si yo necesito que eso aparezca dentro de mi curso para que esté visible a mis alumnos, si es que no está, entonces tengo que activar la edición de mi curso acá sí o sí. Y me voy hasta acá abajito donde dice agrega un blog Y yo tengo que agregar ese bloque. Entonces le digo, quiero agregar un bloque y de la lista que me está presentando acá, yo tengo que elegir Menú Block, acá. Y acá está. Entonces esto este es el paso que se sigue para agregar el Menú Block dentro del curso de ustedes. Ok. En nuestro caso, yo ya tengo ya agregado esto acá. Y lo que se, se espera que ustedes hagan es, eh, como este es el blog del curso, añadir una entrada en el blog del curso. Entonces, nos vamos hasta acá. He visto ya, he visto que eh, ya hay eh, muchas personas que estuvieron escribiendo ahí y que respondieron también al compañero. Que es algo muy importante. Entonces, acá uno introduce eh, el título de la entrada y acá uno expuso su conocimiento sobre un tema en particular. Creo que incluir, en este caso, eh, una imagen. Se pueden incluir todo lo que nosotros ya vimos anteriormente: se pueden incluir imágenes, videos, el... el texto, un montón de cosas se pueden hacer acá. Y una vez que se tenga esto listo, simplemente le damos en guardar cambios. Yo no voy a postear nada ahora, pero es, es así como ustedes tienen que, que hacer esto. Y para poder responder, en este caso, al compañero, entonces uno tiene que ir acá, dentro del menú blog otra vez, y decir, quiero ver todas las entradas de este curso, que es el Educa 3.8, y visualizar en este caso lo que escribió mi compañero y a partir de ahí entonces realizar los comentarios no sé si hay alguna consulta respecto a esto acá Miguel, Sí. ahí en, el, en las indicaciones de la tarea en el encabezado decía, si acceda a su, aula, a su curso de práctica y eh, abra el chat y el blog. Y después en la especificación .123, decía que el blog tenía que ser en el curso de educa 3.8 que estamos teniendo. No sé si hay que crear dos blogs, uno en tu curso de práctica y otro en el curso de educa para que pueda comentar los compañeros o solo en educa. En, en ese caso, se, sería lo, lo primero que mostré, ¿verdad? Agregar una, un, un bloque, en este caso, de tipo menú blog, y dejarlo listo para los alumnos de ustedes. Y, eh, en todo caso, luego, este entrar y, y completar dentro del, del blog del curso, ¿verdad? Que sería el, el segundo punto que yo mostré. Ahora, por ahí, ustedes escribieron en su blog, o sea, agregaron el bloque dentro de su curso y escribieron en el bloque de su curso, eso queda visible después en un espacio que se llama el blog del sitio, que sería como el blog de los blogs, ¿verdad? Porque ahí también aparecen todos, digamos, todos los posts que ustedes hacen, entonces aparecen también allí. Entonces, igual voy a poder observar... Eh, si lo escribieron ahí, fenomenal, igual lo, lo voy a poder ver. Sin, sin problema. O sea, eh, si de repente, porque ya me preguntaron también eso. No, lo que pasa es que yo entré con mi perfil y desde mi perfil, después me fui y escribí en el blog. Y eso está en el blog del sitio. Y yo puedo entrar y ver todo lo que se escribió ahí y no hay ningún problema. El objetivo es que sepamos que podemos agregar menú blog a nuestro, a nuestro curso, y que nuestros alumnos, o nosotros mismos, podemos, en este caso, eh, presentar nuestras ideas, porque el blog es como un diario personal y se utiliza bastante, hay blogs inclusive muy renombrados eh, de, de personas así, que son expertos en el área, que cada tanto escriben sobre su trabajo en su blog personal, y bueno eh, tienen seguidores, eh, te da la posibilidad de comentar, eh, es algo muy interesante y es una facilidad también que tiene la plataforma. Entonces, de, ambas, de ambos lados, si, si escribieron en el blog del, del, de, de su curso, eso lo voy a poder observar desde el blog del sitio. Y si lo escribieron acá en el blog de, del curso Educa 3.8, lo voy a ver desde ahí y eso no no va a restar ningún, ningún punto. ¿Ok? Otra pregunta. Y entonces avanzo a lo que sería la tarea A11... En la tarea 11, la verdad es que yo no va... Hay algunas cosas que no voy a poder comprobar, digamos. Porque eh, sería... Eh, Digamos, a no ser de que les pida hacer impresiones de pantalla y enviar. Entonces, pensé en varias formas de esto y después dije: No, no me voy a, tampoco le voy a complicar demasiado a ellos, ¿verdad? La idea, un poco con, con esta actividad, es que ustedes sepan que se puede obtener diferentes tipos de informes dentro del curso de el caso, Acá está, piden el libro de calificación y observar ese tipo de, eh, de resultados, verdad, a nivel global, a nivel de alumno. Entonces, lo que pedía en caso es entrar y eh, mirar un poco las tareas llegadas sin entrega, Eso lo podemos ver directamente desde Procur. Acá es, en el mismo espacio donde nosotros nuestra escala, es ahí donde tenemos que otra vez, acá en configuraciones y a partir de acá, punto uno puede, tiene eh, el acceso para poder obtener eh, una visión genérica de, de, de todas las calificaciones que puede trabajar. Y acá uno mira el, el informe del calificador donde va a tener una vista genérica de todos los participantes. Y acá es donde uno puede calificar directamente también. Eh, uno puede filtrar por, por, eh, por, por apellido y uno puede entrar y calificar directamente dentro del libro de calificaciones y eso el alumno lo va a recibir. No hay ningún problema con eso. Eh, luego el, el, el, el historial de calificación que es otra forma de realizar eh, los, los datos acá dentro del del de historial de calificaciones uno puede desde tal fecha a tal fecha y acá está eh, para definir actividad ver el historial de calificación de, de esta actividad por ejemplo marca eso y después eh, uno puede definir otra vez, quiero ver cómo estuvo el resultado de Claudia, por ejemplo, ¿ok? Y una vez que tenga eso, eh, le doy en enviar y me tiene que mostrar, el, en este caso, el, el resumen de, de, ese, eh, de ese participante. El, el informe de resultados, donde acá uno, eh, no me pasa ningún dato en este caso, Después puedo entrar en el informe general, donde yo puedo pedir un informe general, pero ya sea de todos los participantes o puedo pedir, por ejemplo, por, por grupos. O puedo, en todo caso, seleccionar a uno en particular y pedir informes sobre, sobre ese participante en, en este caso. El otro es el de la vista simple. El que tenemos acá, podemos pedir todos los participantes, podemos hacer un filtro por grupo, podemos seleccionar eh, la tarea en particular y también podemos seleccionar a un usuario en particular en, en todo caso. Acá está, me pone la lista, fíjense. Y acá también uno puede entrar y calificar. Y por último está la lista de usuarios y acá es donde uno puede observar y eh, qué hizo, qué no hizo, cómo lo hizo, entonces tiene un, un, una forma de poder seguir a, a sus alumnos. Cada uno puede seleccionar a, a un usuario en particular y a partir de ahí entonces solicitar esta información. Fíjense, ahí está la información, yo tengo una vista genérica, y bueno, todo lo que se, todo lo que hagan nuestros alumnos acá, cada clic que hace, cada, a qué hora ingresó, a qué hora hizo tal o cual clic acá adentro, eso se queda guardado. Y por último, porque acá es donde nosotros siempre queremos llegar a final de año, es que nosotros podemos descargar esto en, un, en una hoja de cálculo de Excel, lo que pide en este caso la tarea, y descargar todas las calificaciones, si hay alguna calificación opcional, por ejemplo alguna tarea opcional, entonces podemos marcar eso para que no nos descargue, y una vez que tengamos listo eso, entonces descargamos la planilla de calificación de nuestros alumnos en formato Excel fíjense que eso después acá está eh, en este caso esto es un Excel que me falta todavía mucho por calificar. Pero acá adentro están todas las calificaciones de ustedes, nombre, apellido, correo electrónico. Entonces, este es el archivo que pide alzar. Ese es el archivo que pide alzar. Luego, a ver, ¿qué más pide? Eh, no voy a poder corroborar esto porque cada uno seguramente va a estar jugando ahí eh, y va a ir probando entonces eh, dejo ya criterio de cada uno de ustedes, ingresar al apartado vista, historial y este, exportar esta parte ya, ya lo vimos, vista diferentes tipos de informes, ya lo vimos ingresa la hoja y pide exportar a excel que es lo que acabamos que es esto que acabo de descargar en el 4 pide ingresar en participantes y realizar las siguientes prácticas esto ya es fuera de acá fuera de estábamos, sino acá en participantes dentro de participantes nosotros tenemos una visión genérica de cómo se está comportando nuestro curso entonces uno puede ver acá eh, que en este caso la profesora gilda entró hace unas horas cuatro minutos como uno también puede ver que miguel recalde no entró hace ocho días entonces uno puede hacer el seguimiento y esta es la parte fundamental aunque no esta es la parte fundamental del éxito o el fracaso normalmente de un curso virtual. Uno puede tener todos los conocimientos, porque por algo ya es docente, ¿verdad? De su área, que tiene esas competencias. Eh, uno puede tener también las competencias para poder subir sus materiales. Uno puede también tener las competencias para poder diseñar sus tareas. Pero también... Eh, uno tiene que tener esa capacidad de ser tutor en, en el curso, uno tiene que entrar y hacer este seguimiento. Acá eh, el, es el tutor en este caso, o la figura del que más o menos eh, toma un rol de perseguidor y empieza a, a ver por qué su alumno no está entrando hace ocho días. ¿Cuál es el motivo porque Miguel no está entrando más? Entonces, eh, veo eso y le, le, le escribo un, un mensaje a Miguel diciéndole, che, Miguel, ¿por qué vos hace 24 días no estás entrando? ¿Cuál es el inconveniente que estás teniendo? Eh, porque me está preocupando que hace 24 días no estás entrando. ¿Qué es lo que está pasando contigo, Miguel? ¿Puedo ayudar? Eh. ¿Qué parte de la tarea de la que te quedaste no entendiste? ¿Será que puedo explicar? Esa es la tarea del, del tutor en este caso. Si es que hay una lista de tareas que se puede entregar, un grupo de personas que no lo entonces ahí yo como tutor tengo que entrar y escribirle un mensaje a mi alumno. Le pregunto, che, te estamos esperando acá para que entre, entregue esta tarea. ¿Cuál fue la dificultad que tuviste? ¿Será que te puedo ayudar? Eh, ese tipo de iniciativas es lo que hace que un curso virtual, eh, digamos, llegue con éxito al final o que, si, eh, que tenga una deserción o un abandono del 30% a 40%. Porque es el, es, esa es la estadística de un curso virtual. Si uno no cuida su curso... Eh, si uno no le está escribiendo, así como yo estuve haciendo con ustedes, acosándole de repente, eh, después de dos o tres días de no haber entregado la tarea, si eso uno no hace, entonces eh, es, es ese porcentaje sí o sí se, se espera de un curso virtual. Eh, yo espero que ustedes también eh, ingresen y cuando vean que un alumno de ustedes no está entrando, eh, porque puede ser varios los factores también uno de ellos es la, la accesibilidad en este caso que no tenga una computadora o que de repente no tenga conexión a internet o que no siente de datos hay un montón de cosas que yo he visto en el grupo de docentes ustedes ya lo estaban considerando Inclusive he visto que eh, hablaban de convenio eso es algo muy importante y por otro lado también cuando el docente le escribe a sus alumnos eh, el alumno se siente digamos eh, importante de, de, desde un punto de vista porque es el profesor el que está contactando con él y bueno dice o me pongo las pilas ahora o no verdad y, y es una forma de presión también que ejercemos sobre ellos es algo muy muy interesante entonces a partir de acá uno puede seleccionar por ejemplo a todos los participantes acá a todos los participantes y eh, elegir qué hago con ellos. Y puedo elegir eh, enviarle un mensaje, agregar una nota. O en todo caso, yo puedo descargar todos los datos de mis alumnos. Por ejemplo, la lista de mis alumnos, yo lo puedo tener desde acá. Entonces, todos los alumnos que yo quiero, tengo matriculados. Si por ahí les dicen, che, ¿cuántos alumnos voy a tener matriculados en el curso? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Entraría acá donde dice todos los participantes y haría filtro, haría un filtro en este caso por estudiante y a partir de ese, esa lista de estudiantes que me va a permitir filtrar acá, entonces acá yo puedo hacer un filtro, yo puedo ver por ejemplo quiénes son todos mis colegas, pero yo puedo hacer un filtro por grupo también acá, pero si yo quiero un filtro de todos mis estudiantes me va a filtrar eso acá, me va a indicar que yo tengo 34 alumnos acá, y a partir de eso, entonces, yo puedo seleccionar todos mis todos mis alumnos, a todos le selecciono ahí con esa opción, fíjense, a toditos, y acá digo, quiero que me descargues la lista de mis alumnos. Y ahí es donde la plataforma te descarga. La lista de alumnos, yo sé que de repente eh, en los informes que les va a pedir la facultad, le va a pedir cuantos, cuántos alumnos tienen, entonces, esta es la forma en la cual pueden obtener esa información. Y este también es el archivo que tiendo subir para esta tarea. Son dos archivos, entonces, uno de las calificaciones y el otro de los alumnos inscriptos. No sé si hay alguna consulta con respecto a esto. Ninguna. Si no, paso. Bien, y lo último, lo último que pide acá y que eh, yo realmente hoy nomás me di cuenta que estaba oculto, pero era es una actividad como puse ahí y como les escribí en el foro de, de novedades, no es obligatoria, que es la de definir una, en este caso un enlace al a, a una reunión de MIT, a una reunión del tipo en de la cual nosotros estamos teniendo ahora. Y el video también ya lo alcé. Uno entra en su Gmail, en este caso, en su cuenta de Gmail. Yo ingreso a mi cuenta de Gmail para a partir de esa cuenta después poder obtener, en este caso, mi, mi, mi acceso a mi Google Calendar, porque ahí yo suelo mi mis reuniones. Entonces, entro desde acá, desde mi cuenta de Gmail, en este caso, ingreso acá, me voy hasta mi calendar, puedo ingresar desde acá, pero esto es para una reunión directa, desde acá no puedo, en este caso no puedo, eh, no puedo programar una reunión y me tengo que ir hasta el calendar, a ver, ¿dónde está el calendar? Acá está el calendar, me voy al calendar y es acá donde yo defino en este caso una reunión, fíjense que desde acá también ustedes pueden definir una reunión y por ejemplo con el equipo de trabajo de tutores del, de la cátedra por ejemplo, con los compañeros de la cátedra, entonces acá también da la posibilidad de poder pegar en este caso la, sus cuentas de correo electrónico y enviar esa invitación ya por correo electrónico también, no, no hay problema con eso, entonces lo que hacemos acá es un evento, acá, se crea un, un evento en particular, está, está muy lenta mi internet. ah uh -oh. Bien, entonces uno crea un evento, le pone un título al evento, por ejemplo, reunión con alumnos y acá define la fecha. Fíjense que acá uno puede de definir la fecha en particular y eh, uno añade la videoconferencia con, con Google Meet acá. Esta es la parte más importante, acá. Y uno puede definir también acá su zona horaria. Por ejemplo, para... Acá tengo 18 de mayo, pero yo puedo definir, por ejemplo, para el 21, ¿sí? Y acá puedo definir la, la hora. Puede ser desde las 12 hasta las a 1 p.m., por ejemplo. Y luego simplemente le doy en guardar. Ahora lo único que obtuve es definir yo mi, mi reunión. Y acá... Desde este espacio, entonces, es donde uno obtiene... Eh. ¿Estás? Tú había fijado el 19 tu reunión. Puse 21. Acá, 21 hasta. Bueno, acá está mi... Entonces yo desde acá puedo, puedo obtener esa información. Okay. por este esta, este enlace también este, este que yo tengo acá este es el, el, el enlace también que puedo utilizar ok puedo utilizar ese enlace directamente desde acá no sé por qué ahora me está mostrando pero ahí yo le di para unirme a la reunión es el enlace que puedo después irme a mi curso así como hice acá en el curso y en ese eh, copiar y pegar dentro de una dentro de una etiqueta a ver a ver acá está es lo que uno pone después dentro de una que... y comparte con, con sus alumnos. Es muy lenta mi, mi internet. La etiqueta, fíjense, es un enlace me lleva hasta esta dirección sí, eso fue lo que hice entré, le di clic y me llevó a esta dirección lo que se pega de la, de la, de la etiqueta siempre hay que dar cuenta lo el caso de la revivencia y con eh, esta dirección va a ser grabada para compartir posteriormente con, con los participantes una duda en el video partí el curso eh, está también el, el paso a paso de cómo de cómo se, se obtiene ese enlace. Si no hay ninguna duda entonces este es nuestro último encuentro que es virtual. ¿verdad? Entonces eh, por mí un encantado haber trabajado con ustedes. La verdad que es una experiencia muy linda y voy a estar atento. En el, en el foro y bueno, en el foro también, porque también me escriben ahí. Y nada, un gusto trabajar con ustedes. Espero que este curso les ha ayudado, al menos, para poder encarar lo que viene ahora, porque acá todo muy lindo. Después, cuando empecemos a surgir preguntas nuevamente y es ahí donde seguramente me van a empezar también a escribir, y va, entre todos vamos a ayudarnos y sacar esto adelante, esto, sin duda que va a ser así. Entonces les agradezco. Gracias Miguel, muy amable gracias, saludos a todos. Dale, muchas gracias. Gracias Miguel, saludos a todos. Dale, Dale gracias, gracias. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Seguro vamos a estar en contacto. Sí, seguro, seguro. Muchas gracias, Miguel, pero te seguiré molestando. Sin problema, profe, sin problema. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.